Hola, fijaos en la diferencia entre este recomendador y este otro. Este y este. Hombre, es más bonito este, ¿verdad? ¿Cómo se mejora el diseño de un formulario? Abro mi formulario y aquí en esta paleta de color, si clico, me aparece la posibilidad de cambiar el color de fondo de mi formulario. Bueno, hasta aquí bien. He cambiado un poquito el diseño. Otra opción que tengo de cambiar el diseño es cambiar la letra. Por defecto me aparece siempre Roboto, pero yo puedo cambiar cualquier tipografía. Poner la tipografía que yo quiera en el encabezado, en las preguntas y en el texto o también en las respuestas. ¿Veis? Cambia la tipografía. He cambiado el color, he cambiado la tipografía, pero aquí en el encabezamiento tiene una imagen muy chula, ¿cómo puedo poner una imagen en el encabezamiento? Esa opción está aquí, encabezado, elegir imagen. Y tendría que elegir una que me da por defecto Google Forms, el, los formularios de Google, o subir mi propia foto. Para ello recomiendo utilizar el programa Canva. Es un programa de diseño muy utilizado en educación, donde hay muchas plantillas. Por ejemplo, si yo pongo encabezado de Classroom, coincide con el tamaño del encabezado de un formulario, y aquí tengo muchas opciones. Podría coger una. No voy a perder tiempo editándola, ¿eh? pero sería personalizar esta plantilla. No lo he explicado, claro, pero hay que darse de alta en la plataforma Canva para poder utilizar sus plantillas y para poder hacer diseños, infografías y demás. Bueno, el caso es que yo tengo esta plantilla. Podría cambiar la letra, podría cambiar las fotografías, añadir o cambiar el color. Y una vez, para no perder tiempo en este tutorial, una vez que ya lo he decidido descargarme este diseño. Ya he descargado el diseño en mi ordenador, entonces repito la imagen en encabezado, elegir imagen, busco la imagen, la subo desde mi ordenador, clico en hecho y esa imagen aparecería en la parte superior de mi formulario, en el encabezamiento. Antes de acabar, para añadir imágenes a las respuestas al lado del nombre hay un icono de Añadir imagen. Lo mismo, puedes subir desde tu ordenador una imagen que tengas cargada o que tengas en tu Google Drive o buscarla en Google Imágenes. Hemos mejorado un poquito el diseño de nuestro formulario, ¿no?